Hola, soy Marcela Perelman, pertenezco al Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, un organismo histórico de derechos humanos de la Argentina, y junto con CLACSO abrimos la inscripción al Diploma Superior en Derechos Humanos, Conflictos, Políticas y Activismos. Es un, un diploma, un espacio de encuentro orientado a la formación crítica y política en cuestiones de derechos humanos, sobre todo orientado a los debates más recientes, vamos a tocar núcleos temáticos como son la violencia en dictadura y en democracia, los problemas socioeconómicos estructurales que están por debajo de los principales conflictos de latinoamérica y del caribe y finalmente vamos a entrar en los debates más recientes que tienen que ver con el uso de las tecnologías con los negacionismos con el reposicionamiento del estado como perpetrador y garante de derechos humanos también vamos a recorrer algunas de las principales estrategias de intervención en derechos humanos que son la investigación el litigio y la comunicación entre otras esperamos a activistas militantes investigadores docentes, estudiantes interesados e interesadas en sumarse a este debate para la construcción conceptual, académica, crítica y en la discusión política y la construcción de una mirada propia sobre los derechos humanos en el mundo.